Hola, muy buenos días, tardes y noches, hoy estamos en un nuevo video de, de bonete en el canal de Copivirum Hoy vamos a jugar el evento de De... Underfell <ríe> En el nivel 1 Si ven que tengo nivel 2 es de que lo que pasa es de que ya la había vencido y no se me grabó Recuerden que ya no soy un mancote. Lo voy a matar bien fácil. Lo voy a asesinar. Voy a matar Voy aquí No le dice nada más como más ¿Cómo se dice no, no. toma toma rey el lazo mortal ni un muy, muy, muy. Está bien muerto. <risa> Nunca falla. Chicos. Jay Segundo nivel. Hora de asesinarte. Es como la chara normal. Me he enfrentado muchas veces a la demoníaca. Así que. Como que digamos. No me vas a hacer nada pero un poquito Que en este nivel ya sé qué es lo que pasa. Ya lo jugué y se pone en modo demoníaco. ¿Qué pasa si se acaba el temporizador? Nunca lo he probado. ¡Uh! ¡Oh, lo maté. <ríe> Otra vez lo maté. Así de rápido Nice Ahora Es el nivel 3 Esto va a estar re difícil Porque creo que es el último de Sí, es el último de difícil <ríe> Lo sabía Aunque es pan comido Se va a poner en modo feo, es que lo sabía, <risa> lo sabía, no me dejaba esquivar, no, ya huine ahí quédate papu en esta partida no va a ser porque como ven nada más se pone en ese modo no me dejen otro es que era lógico era lógico no sé por qué no lo estoy ganando. La otra vez la gané bien fácil. Es como cuando ganas algo y de repente ya no lo ganas. Alguien ha entendido eso. Yo no. Creo que nada más se va a poner en ese modo. ¿Qué puedo provocar? ¿Cómo le ganó si se pone nada más en ese modo? No se puede hacer esto. No, no puedo. Te he vuelto con el troll. Mm. Muerto. Es mucho más rápido que yo. Ahí está. Es que directamente No pasa ni por el otro modo Es que no se puede Chicos, voy a hacer un cortazo hasta que lo vaya a matar Ojalá que esto no lo vaya a matar Qué, ojalá que haga así, qué. Chicos Hay algo que no entiendo No se pone cuando abre los ojos Nada más Simplemente directamente Se pone en el modo ese que se ve bien raro poquito. <risa> bueno chicos La intención es lo que vale <risa> No lo voy a poder vencer Simplemente porque no se pone en el modo Donde abre los ojos Ya que es ahí donde yo aprovechaba para atacarlo en el modo difícil, verdadero. La intención es lo que importa, recuerden. Así que por favor, hagan mucho apoyo. Si quieren ver otro juego en mi canal, uno de estos juegos es Granny Roblox. O otro juego que me recomienden, que sea gratis. Así que por favor, adiós. Que lo vaya bien. Adiós.